Derechito al vicio, somos RCine y en esta ocasión especial, venimos a traerte la reseña del segundo tomo recopilatorio de Clover, creado por las Clamp, las mismas que te trajeron Sakura Card Captor, las mismas que te trajeron Sakura Wars, las mismas que te trajeron bueno Chobits y Kobato, que están bastante buenas, pero esta serie en particular ha sido publicada por la editorial Editorial, Libre Argentina, que ya había traído un par de series ya había tenido esta serie de Clover pero en un formato totalmente distinto lo habíamos visto en una edición de cuatro tomitos, pero ahora en este recopilatorio de un gran tamaño, de una gran calidad vamos a ver la obra nuevamente terminada para el nuevo público para los nuevos fanáticos, para aquellos que no pudieron completar la primera edición, tenemos esta que es un tomazo, es un librazo enorme, Mirá el tamaño Mirá el tamaño que tiene comparado con Deadpool, ¡Jua! ¡Hua! jua! Pero sí, es enorme. Además abriremos un par de sobrecitos de Fortnite, la colección 27 del dolape, del pelado Black Adam, que todavía sigue sin aparecer, sigue siendo la carta más difícil de conseguir de esta colección, además de las waifus animes que hay en esta colección número 27. Pero bueno, para aquellos que no vieron el tomo anterior, para aquellos que no vieron el tomo anterior de Clover, ¿de qué se trata Clover? Se trata de un futuro, una especie de Japón futurista donde hay humanos que tienen poderes mágicos. Aquellos que trabajan para el gobierno tienen que estar protegiendo al resto de la sociedad de los Clovers. Aquellos que tienen gran poderes mágicos son divididos en estas con estas con estos tatuajes cibernéticos que las que los definen por el el, el incansable la y caudalada fuerza que tienen entonces los Clovers de un solo pétalo son los más débiles Mientras que los de cuatro pétalos son los más poderosos Un Clover de cuatro pétalos no puede estar cerca de uno de uno solo Al igual que dos Clovers de nivel 2 O de nivel 3 o de nivel 4 sumándose no pueden estar juntos Porque no podrían detenerlos Los demás hechiceros no podrían detener a los Clovers Si se unen o si están con alguien a quien amar O si deciden destruir el planeta por amor o por alguna, algún deseo Por eso es que los Clovers Viven solitariamente, apartados del mundo, aislados, completamente enjaulados como si fuesen unos pajaritos mecánicos en su jaula oxidada Pero bueno, ¿qué va a pasar? La protagonista ha estado escuchando una melodiosa voz que la ha inducido a sentir el amor humano La necesidad de estar con alguien más Y es ahí donde vemos todo lo que sucedió en el primer tomo Donde a uno a uno de los militares que están a cargo de poder cuidarlas le dan la misión de llevarla hacia un destino. El destino que lamentablemente nosotros vamos a ir descubriendo en ese tomo. Mientras que vamos descubriendo la canción que los une. La historia que une. El amor que hay entre estos dos personajes a través de otro corazón. Pero bueno, ¿quién es ese otro personaje? Ese corazón, ese nexo lírico que los une. Que une a estas dos almas totalmente separadas y unidas por la tragedia. Todo eso lo vamos a descubrir en este segundo tomito, en este segundo tomito que miren lo que es, es una belleza, es una belleza estética totalmente lo que es el diseño del personaje, de la portada, acá tenemos dos gemelos, vamos a descubrir quiénes son estos dos gemelos, estos dos cloverazos. Pero, pero, ¿qué más nos puede contar esto? Porque la historia parece que podría haber terminado en el tomo 1. ¿Continuará? Eso lo veremos a continuación. En antes que nada, queremos agradecer a quienes nos siguen, a quienes forman parte del canal, a quienes siempre comentan con buena onda. Muchas gracias a ustedes. Y también a nuestros patrocinadores de esta ocasión, que no son nada más y nada menos que... ¡ACVAR! Acuarte totalmente frutilloso, que puedes conseguir en algunos supermercados. Es bastante potente. Y si, sí, si sos un de un gusto, de un paladar bastante joven, te recomendamos ponerle azúcar para que tenga super sabor. Pero Acuarte está bastante copado. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También queremos mandar un saludo al túnel del cómic de Ramos Mejía. Si te pasas por el túnel del cómic, de Ramos Mejía entra gritando... ¡Garachito al vicio! ¡Y uffs. <risas> Y comentarles sobre nuestros videos. Así que un abrazo enorme a los amigos del túnel comics. Y ahora sí, también a nuestros seguidores. Vamos a empezar, vamos a empezar porque este tomo no vino solo. Como ustedes sabrán, en el túnel comics vas a poder conseguir diferentes cómics que miren. Vienen con postales coleccionables de todas tus series favoritas Algunas metalizadas, otras no Si no puedes cambiarlas por un pin o puedes elegir la opción de la bolsa O la opción del descuentazo para que puedas comprar más y más vicio Pero están bastante buenas, son de buena calidad estas postales O oh, también qué otras postales nos trajeron Postales de waifu, postales de waifu de las quintillizas, la mejor de todas La que actúa pero que es más amorosa de todas a ver si arrancamos, ¿de qué trata Clover? Ya te comentamos, se trata de la búsqueda, la búsqueda de algo que es puede, podría reivindicar la vida, podría reivindicar la soledad del ser humano hasta que conoce a alguien, hasta que siente la pasión y el amor, pero, pero, pero, ¿cómo queremos ver el amor? Acá tenemos en las solapas el amor descrito como una canción, lo tenemos acá en español y completamente en inglés. Ustedes habrán visto el corto de Clover que había sido publicado en la primera película, como, la, como digo, como la antesala de la primera película de Sakura Card Captor Un cortito de 7 minutos ya tenía su propia canción. Acá tenemos otra canción más y en el tomo anterior teníamos otra más. Así que son cuatro canciones o dos canciones largas, se podría decir. Páginas a color. Tenemos acá a las dos, a la pequeña Sue Y a la otra cantante. La tenemos acá en House Loss a dos clovers poderosos. Ya vamos a ver por qué. Y tenemos una imagen más. Esta imagen que está bárbara. Los dos usbandos, los dos compañeros, los dos amigos militares que tienen que estar protegiendo Clovers. Pero bueno, entonces, entonces, entonces, este tomo, la historia va a arrancar desde el primer momento en el que Kazuhiko conoce a Oruja, la cantante. ¿Y cómo es que Oruja también conoce a Zoom? Siendo esta una Clover totalmente poderosa, enjaulada. Pero el amor de Kazuhiko y de bruja es bastante potente. Se quieren, se dan amor, se abrazan estando juntos antes del escenario, antes de que ella cante. Ella no es tan famosa, pero es reconocida por su voz. La vemos acá a lo largo de todo el tomo, como las canciones van tomando, van tomando forma, van creando un ambiente que... No que te digo que es, no es opacado por el vacío de los fondos, no es opacado por este tipo de vacío, porque este tipo de vacío complementa el vacío de estas almas. El vacío de estas almas que solamente están extensas de esta soledad cuando se conocen. Así como Zoom, que tiene el poder de las clovers de poder escuchar las ondas electromagnéticas de todas las llamadas, de todos los mensajes, puede escuchar por primera vez la canción de Oruja. Y así es como la llama para poder preguntarle sobre la canción, para decirles que es una fan y poco a poco, llamada tras llamada, se van volviendo amigas recuerden que este manga se publicó hace mucho tiempo donde el teléfono era un medio indispensable para que las personas pudiesen comunicarse y no habían mensajes, no, o sea, habían cartas pero no mensajes así instantáneos, entonces la llamada telefónica era como lo más rápido y directo que podías conseguir estando a la distancia y ella podía comunicarse libremente con su nueva amiga pero al conocerla, al conocer el amor que tanto ella dedicaba en sus canciones y en sus letras, ella empieza a desear poder estar lejos de esa soledad, poder salir de ese lugar y poder conocerla a Oruja. Pero ¿qué ocurrirá con Oruja? ¿Cuál es el problema que tiene Oruja? Es que un ser descubriendo que Oruja también tiene poderes. Es así como ella ha conocido a Kazuhiko, es así como estos militares tienen su vida formada alrededor de la protección de estos seres poderosos llamados Clovers. Y el final de Oruja, lamentablemente es el comienzo para que Kazuhiko pudiese acercarse tanto a este amor que ella sentía apasionada por él como al de la pequeña Su que deseaba tanto la libertad, tanto el deseo de poder amar. Así como el amor que ella siente se va transfiriendo en estas dos personas que tanto quieren, su mejor nueva amiga y en su ser amado. Pero Kazuhiko también tiene un amigo al cual le dieron la misión de proteger a otro Clover. Un Clover cuyo gemelo lo, bueno, lo estaba apartando del mundo y que ambos al estar unidos por, este, por esta hermandad, por este deseo, ponían en peligro a la organización de hechiceros. Porque como ustedes saben, el poder de uno y el egoísmo de un Clover podría destruirlos a todos según ellos, según ellos, claro que sí entonces es así como este desea poder irse desea poder alejarse de su hermano y de, los, y de los demás, de los demás hechiceros pero al alejarse un clover de tres estrellas está condenado a que su cuerpo se vaya marchitando a que se vaya muriendo y no tenga tanta vida como lo tendría dentro de los laboratorios bajo toda su vigilancia entonces vamos a estar viendo a lo largo de los últimos capítulos cómo es que este logra independizarse al poder estar bajo la protección de este militar. Teniendo una especie de relación directamente amorosa entre alguien muy joven y alguien un poco más mayor, más maduro. Este tipo de BL antiguo que al día de hoy ya se podría hacer bastante, bastante comprometedor, bastante controversial, pero que a las clam les encantaba en esa época. Pero el amor que surge por un lado se termina apagando por el otro. Entonces esta historia, este segundo tomo, lo que nos va a presentar son los orígenes de lo que vimos en, la, en las páginas anteriores. En los primeros dos capítulos. Y van a ver cómo de a poco se van cerrando los colores, se van cerrando ahí la historia de estos jóvenes, jóvenes Clovers. Podemos ver cierto paralelismo entre ellos. Podemos ver cómo el final de uno realmente resalta la tristeza y la derrota del otro o es realmente esta obra una obra que ha quedado muy pero muy abierta muy cerrada, muy a tu imaginación y que no pudo continuarse al día de hoy lo único que tenemos es ese cortito, ese OVA de 7 minutos, que después ha sido republicado en DVD, con no me acuerdo la salida de qué película, pero que solamente se podía ver ahí, en los cines. Antes de ver Sakura Captor, conseguir esa carta rara del amor en su primera película, o si era en la segunda. Pero bueno, en fin, entonces Clover ahora lo puedes tener completito de estos cuatro tomitos en estos... Dos impecables de gran tamaño que son una locura Lo que sí, me gustó mucho del segundo tomo Que fuese una precuela, una total precuela del tomo anterior Pero, pero, pero, te deja con muchas ganas Te deja con cierta tristeza Y los personajes, el de los personajes es lo más potente que tiene el tomo Como historia, como arte, es, tío Las letras, las canciones Las canciones que se resuena tanto, que se replica tanto en estas páginas por ahí se te va a quedar pegado en la cabeza y vas a querer darle cierta melodía si sos fanático de la música. Pero en fin, es algo que va a quedar hermoso en tu biblioteca, te va a dar de qué hablar. Y que forma parte de lo que es la, digo, la historia de las Clams. Como creadoras y como, bueno, ¿qué te puedo decir? Inspiradoras para otras mangacas también fueron. Lo fueron, sinceramente, completamente. Así que es un buen tomazo para meterlo en tu colección. Ahora sí... Ahora sí vamos por los sobrecitos de Fortnite, vamos a ver si este manga nos dio suerte para que nos salga el pelado, el pelado del amor, el pelado de Shazam. Vamos a ver, vamos abriendo, cinco cartas, sí, ojalá salieran más en un sobre, y la primera que nos encontramos es... El Clon Pot, no, es un huevito para clones Es un huevito para clones con 920 puntos de tecnología Todo verdoso, todo rotoso ¿Qué habrá salido de ese huevo? No lo sabemos Seguido por otro John Cena John Cena, pero lo tenemos ahí sin remera Preparado para cagarte a bifes Para cagarte a bifes con 880 puntos de ataque En la carta 4601 de esta colección Con su gorrita de John Cena Porque no almuerza, Cena ah malísimo el chiste, después tenemos a Patrick Mahomes, Patrick Mahomes ahí todo canchero con su chivita ahí cortada, con 850 puntos de ataque y 890 de resistencia, en la carta 4625 de esta colección, vamos por la siguiente y nos encontramos al... La mochila Hammersmark. Mark. Hammers Mark está bastante copado. Es una mochila como para bueno como para poder tener misiones. Ahí mucho más metaleras Tipo tijera. Con 805 puntos de tecnología. Vamos por la última carta. Este sobrecito que es. El paso de baile tipos. Donde podés demostrar tu predominio. En toda la batalla. Tipo tijera con 880 puntos de resistencia. La pose de T. Que todas las. Bueno todas las wefus de anime usan a veces en los memes vamos por el siguiente el siguiente sobreciño y recuerden que en la siguiente reseña vamos a tener más unboxings de cartas y vamos a mandar saludos a nuestros seguidores de siempre hoy tenemos la computadora apagada así que no pudimos mandárselos pero igualmente les respondemos todos los mensajes mega saludazos a todos ya vamos a vernos en la siguiente reseña y... qué carta sale acá? tenemos el graffiti no ¡No! Es el graffiti de y Grip, le arrancaron la cabeza al oso, le arrancaron la cabeza al oso mañoso con 910 puntos de resistencia. ¡Ah, maldita gelatina! porque qué destruiste mi oso? Vamos por el siguiente que es... La mochila Little Black Pack, la mochila negra, la mochila totalmente oscura que tiene algunos pines, tiene algunos pines copados y unos 830 puntos de tecnología para guardar con de todo, todo lo que necesitas para el ataque. Seguido por el Ala Delta Chrome Stroke Fire, es bastante raro, no te voy a mentir, es bastante raro. ¡Wow! wow, wow. ¿Qué salió ahí? No, no, no, no, se nos readelantó. Bueno, bueno, <risa> vamos a ver, este tiene 790 puntos de tecnología, y ahora sí, vamos a la siguiente carta, que se si fueron muy rápidos como Flash, lo habrán visto. No es nada más y nada menos que la spider wen el spider wen con capucha, todo... Mirá, yo te diría que está un poco medio plateado, está bastante copada, con 920 puntos de ataque y 900 de tecnología, nada mal. Y la última carta de esta tanda, de este sobre, es... ¡Epa! ¡Es rarísimo! El Sadi. el Sadi todo ahí, todo tapado, todo enmascarado. Está bastante copado con 975 puntos de tecnología, bastante potente. Y 895 de ataque. Está bastante mortal, me copa un montón. Y te diría que la mejor carta de esta de esta apertura sin duda es... ¡Tarararara! ¡John Cena! ¡John Almuerzo! ¡John Merienda! ¡Claro que sí! Es la mejor carta de esta tanda, así que... Con esto nos vamos despidiendo, somos R Cine. muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por bancarnos, muchas gracias por comentarnos en todos nuestros memes de Instagram, y nos vemos en la próxima ocasión, lleguéndonos siempre derechito al vicio.